YouTube, sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy tenemos acá un Samsung a 29 s la cual tiene bloqueo por falta de pago claro gente entonces como podemos ver nosotros este equipo se nos ha quedado en esta pantallita y esto es una solución muy rápida y muy factible gente para que ustedes lo puedan solucionar como ustedes pueden ver cuando yo entro a ajustes automáticamente me sale el aviso de claro y no me deja ingresar a ninguna otra opción gente cuando no, ustedes no tienen chance gente de entrar acá yo les voy a explicar cómo deben hacer tienen que reiniciar nada más el equipo rápidamente reiniciamos entonces reiniciamos el equipo de claro entonces y esperamos que se nos encienda al menú principal ahí vemos que ya no está reiniciando vamos no, a esperar nada más gente que se nos encienda para continuar con el proceso listo una vez que ya se nos reinicia rápidamente vamos a deslizar vamos a colocar nuestra clave y vamos a ir donde ajustes gente esto hay que hacer un poco rápido para que el equipo obviamente no nos aparezca ese anuncio nos vamos a ajustes y vamos a ir hacia la opción donde dice acerca del teléfono acá información de software y acá vamos a presionar 5 veces número de compilación, 1, 2, 3, 4, 5 perdón 5 o 6 creo es pues, pero lo importante es que le salga que ponga la clave ahí nos dice que se activó modo desarrollador en la parte de abajo y como tú puedes ver se me volvió a aparecer el anuncio ¿Qué vamos a hacer acá gente como ya activamos modo desarrollador vamos a minimizar el anuncio vamos a dar las tres rayitas y vamos a ir a ajustes para volver hacia atrás y si te sale nuevamente minimizas vas a las tres rayitas y te vas nuevamente hacia atrás gente listo nos vamos a ubicar en el menú acá para eso yo hago lo siguiente Vamos a opción desarrollador. Si te abre esta opción nuevamente lo minimizas, las a las tres rayitas y rápidamente recorres hacia arriba gente. Creo que está la opción por la casi la parte última. Que es una opción límite de proceso en segundo plano que dice. Este método sirve para cualquier equipo, gente. Acá está. Límite en proceso en segundo plano. Lo vamos a poner. Listo, ahí no me dejó, lo voy a minimizar lo voy a poner sin proceso gente, listo una vez que han encontrado esta opción en opción desarrollador abriendo casi la parte final gente nos vamos a dar cuenta que el, la aplicación nos va a dejar trabajar, en este caso ahí nos aparece pero ya nos está dejando trabajar gente. ya, si es que a ustedes les aparece entonces esta aplicación así seguidamente lo que van a hacer es cerrar todas las pestañas gente y ya no nos va a volver a aparecer entonces para eso yo gente Acá lo voy a dar más brillo el equipo, me sigue apareciendo, lo voy a minimizar nada más y esto dentro de unos momentos ya se desaparecerá gente y te va a dejar trabajar. Listo para eso también necesitamos datos gente, lo que sería acá en, en el teléfono, ahí me sigue apareciendo pero lo que voy a hacer es yo darle en omitir. Les voy a explicar cómo he desactivado esa opción gente, en este caso la opción de claro que me sale acá voy a explicar cómo he llegado para que no me pueda salir, ahí nos vemos que no está saliendo muchas personas dicen, no, pero es que me sigue saliendo gente, obviamente te va a seguir saliendo por un buen tiempo por eso algo de dos minutos, eso te va a seguir saliendo, pero después ya te va a, aparecer por, te va a desaparecer por completo gente entonces vamos a esperar ahí ahí vamos a cerrar la aplicación listo y acá nos vamos a conectar wi wifi gente como tú puedes ver, ahí así nos dejó deslizar el menú de arriba Nos conectamos a Wi-Fi Y ya no, tampoco no nos aparece el aviso Entonces acá me voy a conectar a un Wi-Fi como les estaba diciendo yo Para descargar una aplicación Listo, y me conecto a la red Wi-Fi Y me voy a ir, gente, ya acá hacia Google Me voy a ir hacia Google Y ya no, el, el aviso no me aparece Antes de esto, antes de descargar la aplicación Les voy a explicar cómo lo hice, gente Primero, cuando ustedes tienen chance, tienen que ir a ajustes, como les repito nuevamente, ajustes. Listo, van a ir hacia el último, acerca del teléfono, y van a dar clic en información de software, y van a presionar acá 6 o 7 veces, creo que es, para activar modo desarrollador, que ya mucho conocemos, en número de compilación. Una vez que hayan activado su opción, van a ir a volver hacia atrás, hacia atrás, y en la parte de abajo de acerca del teléfono, les quedaría, les quedaría ya activada la opción de desarrollador que tenemos acá abrimos esta opción gente y acá lo que vamos a hacer es un dato muy importante vamos a ir hacia casi el fondo como le estaba diciendo para buscar la opción de límite en proceso en segundo plano, límites de proceso listo, acá lo tenemos, límite de proceso de segundo plano, entonces en este caso la aplicación viene a ser una aplicación en segundo plano acá lo dan clic tiene que buscar la solución en opción de desarrollador gente y lo van a dar en sin proceso en segundo plano En este caso viene por lo general viene el límite estándar Una vez que han hecho eso Ya el aviso les va a tardar un, unos momentos Para que se desaparezca Pero ya se desaparece como ustedes pudieron notarlo Listo, para que ustedes puedan trabajar El equipo con tranquilidad gente Listo, entonces una vez que hayan Hecho esos procesos Lo que vamos a hacer es ir al navegador Como les estaba repitiendo Y descargar la aplicación que se llama la siguiente Vamos a descargar Lo que sería Quichuku Maker, gente, listo. Este es el nombre, Quicho Maker. No sé si lo logran ver. Quichuku Maker, lo voy a descargar yo de esta aplicación y en este caso me lanza más opciones ahí, gente. Listo, una vez que ahí tenemos más opciones, lo vamos a seleccionar cualquiera. Yo, por ejemplo, voy a descargar de la página de la parte de abajo. Les voy a explicar también algo acá gente más rápido Para que ustedes no tengan errores Cucho, cut maker de la primera página No nos funciona gente Yo voy a descargar de acá de esta página que dice De, de esta página de acá Descargar Vamos nuevamente en descargar Esperamos un momentico Ahí nos va a decir que ya es descargado Lo descargamos nuevamente y lo damos en detalles Listo rápidamente ya se descargó Lo abrimos lo instalamos en este caso. Si te pide activar orígenes desconocidos, nada más lo vas a activar y lo vamos a abrir. Gente, listo. Acá vamos a descargar que cargue todo el menú. Y acá vamos a tener en cuenta, gente, de la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? En verdad, con qué nombre. Bueno, yo con, por lo general lo conozco con un nombre de Cosity KBP. Pero en la, mayor, en la mayoría de equipos aparece en la parte primaria. Pero acá no lo tengo, gente. Pero donde ahora se esconde, vamos a buscar en la parte última rápidamente. Y acá está la aplicación que necesitamos gente La aplicación se llama SYDSDL -S Esta es la aplicación que tenemos que buscar gente Para hacer el proceso la, la aplicación última Como tú puedes ver se desliza tres opciones más Entonces cuando nosotros Encontremos esta aplicación y es en la primera fila Como le repito acá en la parte de arriba Si yo lo tengo en la parte de arriba No va a haber problema gente No va a haber problema de Deciden que solamente hacer el proceso tal y como le estoy Indicando en el video Para que no tengan ningún error Listo, ahí está un poco más vistoso gente Entonces, y les voy a mostrar acá el, En el teléfono, cuáles son las opciones Que tenemos que conseguir, como les repito El SDLL, vamos a buscar ese el fondo Y acá la tenemos Esta es la aplicación que tenemos que conseguir gente. s y d -S, Perdón, s y s d -L -L. Le damos un clic, entonces sí te va a abrir varias opciones. Le vamos a coger el segundo nada más. Y lo damos en información de la aplicación. Listo, acá nos va a abrir, como tú puedes ver, la aplicación que está instalada. Lo que vamos a hacer es desactivar en la parte de abajo. Desactivamos. Listo. Y acá vamos a ir a notificaciones. Vamos a desactivar todo esto. Acá, accesos. Lo vamos a teléfono lo desactivamos en este caso ya, como la aplicación está desactivada ya no nos permite solamente tendrían que desactivar gente listo ahí una vez que han hecho ese proceso ustedes se preguntaban también vamos a salir ya para, para el inicio se preguntaban si pueden des desinstalar el Quicho si lo pueden desinstalar gente normal no hay problema una vez que han hecho ese proceso por ejemplo yo voy a desinstalar y también otra cosa tienen que desactivar opción de desarrollador acá se van a ajustes y se van a opción desarrollador, desactivan en la parte de arriba y listo gente. Una vez que hayan desactivado sus opciones ya el equipo se volverá como si nada vuelta a su misma configuración. Pero ya no te aparecerá el equipo. Perdón, ya no te aparecerá el anuncio que siempre te estaba molestando gente. Bueno eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like. Nos vemos en un próximo video.